Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 27 de diciembre del año 2021 al 2 de enero, domingo, del año 2022. Este año 2021 se pasó, bueno, para mí volando en realidad, bueno, si se te pasó muy rápido es una buena seña y este, pues yo creo que el año 2022 va a ser muy buen año todavía no hago el oráculo anual este y uh, si lo llego a hacer, pues bueno, se van a enterar que lo voy a subir um, no sé si lo llegue a hacer todavía en estos días o la próxima semana pero bueno me dice que va a ser un buen año un año este, estable bueno pero pues vamos a ver qué es lo que pasa ¿no? este, ya me paso un poquito de numerología pero bueno no voy a hacer grandes comentarios todavía vamos a empezar o finalizar digamos este vídeo con este año y con eso también abierto los comentarios ahora sí que para todo diciembre dejé abierto los comentarios este, no he contestado los comentarios que han hecho del video anterior lo voy a hacer eh, antes de que suba este y eh, no todos los comentarios los voy a contestar hay algunos que siento que no es apropiado contestarlos no, este, y otros pues o sea que dejarlos como están para que la gente luego no se extrañe porque a mí sí me contestó y porque al otro no al revés, porque a mí no y el otro sí ¿no? este tiene una razón de ser no es que no lo haya leído o que no haya funcionado en estos comentarios pero a veces es mejor callar que comentar de más entonces bueno este, como he dicho durante todo el diciembre que nos ayude por favor con dejarnos saber cómo se etiqueta en youtube a la gente este, esto es algo que pues, es importante para poder hacer el sorteo de las cartas sigue ahí ese pendiente yo he visto algunos tutoriales no ha funcionado lo que pues ponen los tutoriales entonces alguien por favor que sepa cómo y si no voy a tener que encontrar una dinámica fuera de youtube lo cual se me hace un poquito No sé si bajo otra plataforma la gente entonces para participar de alguna manera, pero en dado caso pues no sé, migraría entonces el, la dinámica Facebook, por decir algo, ahí sí sé cómo se llega a etiquetar, y entonces pues tendría que ser a través de Facebook, eh, que mi modo, será, será la última opción, pero no quiero forzar a la gente a que entre a Facebook, a que Sonidos, pues son mis hijos, este, la periquita que conseguí, que nació el primero de noviembre, se llama Mía y ya emplumó totalmente, ya vuela un poquito, ha socializado extraordinariamente bien y la verdad es una bendición y una alegría, como yo me extraño como un ser tan pequeño te puede traer tanta alegría, puede ser tan cariñosa, tan juguetona tan inteligente que se da a entender, la verdad no creo que llegue a hablar, esta especie se supone que no llega a hablar mucho, pero pues ya medio, medio yo le entiendo que dice papá <risa> y que dice su nombre, ¿no? entonces bueno, eh, la verdad este me regocijo luego cuando veo el mundo como está a veces como de cabeza, como Dios ha creado un mundo maravilloso. Que, bueno, el, que el ser humano no lo sepamos apreciar es otra cosa, pero, pero lo llego a apreciar a través de mis mascotas y mi jardín y demás. Es una bendición, una belleza absoluta este, este planeta. Entonces, bueno, empecemos con la lectura para final esta, finalizar esta semana. Sabes que con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María. Son estas de acá. Y me guío por mi intuición es como una carta y ese mensaje es el mensaje para todos nosotros de parte de la Virgen María este, como comentario este, también que saco como conclusión personal en este en este año 2021 no te tomes las cosas tan en serio por un lado este hay veces, yo por en lo personal sí me las tomo luego muy en serio sobre todo si viene de una persona allegada o muy querida este, entonces bueno aprende también a que se te resbale decimos aquí en México que no, sea tan, que no le des tanta importancia hay veces que las situaciones las circunstancias cambian las personas cambian y a, a, hay veces que dicen las cosas sin pensar, sin sentirlas, y, uh, y luego ya ni se acuerdan. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Este puede ser que ahora haya una persona que te haya dicho a principios de año algo desagradable y digas ah, eso como me dolió y esto no sé qué. Y bueno resulta que, al fin y al cabo que al transcurso de este año te das cuenta que esta persona sufre de demencia y pues por lo mismo este, ya no se acuerda qué es lo que dijo, o las acciones que tuvo o por la misma demencia, este, no mire a veces tal vez las consecuencias. Pero esta persona que muy en hipótesis pero está muy allegada a ti, pues te duele, ¿no? Porque es tu hermano. pero bueno, digo siendo demencia es más fácil que sea alguien mayor a nosotros pero bueno entonces eso es a lo que quiero llegar este pues lo tomamos, tomamos personal porque pues, nos atacaron nos dijeron algo feo nos insultaron no pero pues esta persona igual ni siquiera sabe que sufre de la demencia y entonces bueno este, sus actos ya no son tan responsables y si las palabras que dijo pues nos llegaron a herir o nos siguen hiriendo. Entonces, bueno, yo la conclusión que llego es, lo mejor, dejar que las cosas se te resbalen, como decimos acá. Y no tiene que haber una demencia de por medio, Eso es nada más un ejemplo. Al igual puede ser que esta persona, pues sea una persona, ahora sí que negativa, dañina, sagaz... Este, que está enojada con la vida o que tiene un sarcasmo absoluto y miren que yo entiendo un sarcasmo este, pero hay muchas veces que hay gente que se la vive este, en la acidez absoluta ¿no? y no sale de ahí entonces bueno este, igual pues no darle importancia y en conclusión pues la verdad llegué con el dicho que he repetido algunas veces en este año que dice que no permitas que nadie ni nada en una circunstancia opaque tu brillo ¿Okay? y tu brillo eres tú, es tu felicidad tu bienestar tu alegría ante la vida el estar bien etc. ¿No? Entonces yo creo que esas Ahora sí, como, como siendo una conclusión del año personalmente. Esas son las enseñanzas y las vivencias, que bueno, hay muchísimas más, pero digamos así, energéticamente, que les quería compartir. Y lo veo muchas veces también en los medios sociales, que la gente hace un comentario y. Uh, la gente lo toma luego personal donde dices ni siquiera estoy hablando de ti o de esta situación estoy hablando de otra situación y tienes que estar aclarando y la otra persona así no pero es que se puede malinterpretar y se puede pensar que soy yo después de que ya lo aclaraste y a mí estos debates por internet me dan una flojera absoluta pero bueno hay veces que pues ni modo tienes que estar aclarando situaciones para que la gente no se llegue a ofender y luego llega bueno, un momento donde digo, bueno, ni siquiera vale la pena. Y a veces, por lo mismo ya, ni me gusta a veces interactuar en las redes sociales porque este, la verdad, cada ser humano es un mundo muy diferente donde asumimos que, que somos más semejantes, pero hay veces que no. Entonces, bueno, este, simplemente no te tomes la vida tan en serio. Igual como último comentario de este año y de esta pandemia, este esto va todavía a durar un rato yo tenía la esperanza que para este año o el próximo, el 2022 ya terminar el asunto no va a ser así probablemente vamos a tener que aprender a vivir con los cubrebocas y con la sanitización sobre todo, el utilizar el gel de alcohol funciona más todavía y mejor el jabón este pero bueno, vamos a tener que seguir bueno, yo lo hago y lo recomiendo todo lo que entra a la casa se sanitiza esto es desde compras hasta suelas de zapato las manos, que ¿no? es lo que toca a las superficies y bueno, yo estando vacunado y la gente que conozco pues ahí sí, me quito el cubreboca, no tengo ningún problema pero si llega una persona que desconozco su estatus, pues cubre bocas. Ya está comprobado, desgraciadamente, que el COVID se transmite a través del aire. Por eso, ahorita los contagios en Inglaterra, sobre todo, están altísimos. Tienen 120.000 contagios al día con muy probablemente Omicron. La otra problemática es que Omicron es 2.5 veces más contagioso que Delta, el cual era. 2.5 veces más contagioso que el COVID original, digamos, con el que empezó toda la pandemia. Entonces, como van cambiando estas variantes, pues van cambiando también pues, las situaciones. En realidad es una situación de tiempo. Si la humanidad se uniera y dijera, ok, vamos a liberar las licencias de las vacunas, las vamos a distribuir y fabricar gratuitamente en todo el mundo y no todos los países nos vamos a a, este, a fijar en una meta, en hacer esto y lograr esto para tal fecha ¿no? Y entonces bueno, acabaríamos rapidísimo con la situación, pero como no es el caso nada más para explicarlo, porque es lo que está pasando porque luego la gente dice, bueno no entiendo este, o que las vacunas no funcionan si te dicen, por un lado la vacuna tiene una eficacia del 97% ¿no? Bueno, queda un 3% donde no es eficaz. Y puede ser por diversos factores, porque tu sistema inmune no entendió este, la lectura, digamos, de la vacuna y pues no, no hizo este, anticuerpos suficientes. No, no quiero entrar en muchos detalles, pero sí entiendo de que el sistema inmune tiene dos respuestas, la celular y... se denomina y bueno, para hacer el cuento corto hay un cierto porcentaje al que sí le puede tocar luego estamos viendo ahorita que hay gente que sí se contagia con el virus a pesar de tener las dos vacunas y espero que no con el booster o con la vacuna de refuerzo pero hasta ahorita sí con las dos vacunas se ha visto que la segunda vacuna baja la intensidad del sistema inmune y por lo mismo entonces es cada vez mayor la probabilidad de que te llegues a contagiar esto no significa que no está funcionando las vacunas okay. y aparte cada sistema inmune es muy diferente, pero digamos generalizando esto ha ayudado ¿no? pero para que no te extrañes porque una persona de repente que tiene la doble vacuna, hablando de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etcétera. Este, que son dos vacunas, este, de repente se contagia. ¿no? Ahorita tenemos aquí el contagio de una actriz muy conocida, Silvia Pinal. Uh, hoy fue ingresado en el hospital y la señora tiene 90 años. ¿no? Que espero que sobreviva, que esté muy bien. Ya estoy haciendo un video de pura plática y llevo 15 minutos. No quería que fuera tan largo, pero bueno, perdón creo que sí es importante entender esto por lo que estamos pasando entonces a lo que quiero llegar es trata de tomártela en serio esta nueva variante Omicron es más contagiosa como decía parece ser que es menos mortífera menos mortal, hay menos muertes lo cual es muy positivo pero este por la velocidad en que se puede multiplicar el virus. Este, esto no es buena noticia si la gran mayoría de la humanidad no está vacunada y no está protegida. Y esta es eh, la discusión que se trae la Organización Mundial de la Salud, que dice no tiene caso poner la de refuerzo si todavía hay mucha gente en el mundo que ni siquiera tiene la primera vacuna. Y la lógica detrás de esto es lo siguiente, voy hacerlo lo más breve posible, es que, haz de cuenta, me infecto con, bueno, para infectarte primeramente con el virus tiene que haber cierta cantidad de virus, por decir algo, si te infectas con 50 virus, tu sistema inmune lo reconoce como un cuerpo extraño, lo ataca lo desecha y ya no pasan mayores, pero haz de cuenta que en vez de 50 virus, te contagiaste con 10.000 virus ah, pues entonces ya el sistema inmune está rebasado y por lo mismo te llegas a contagiar ¿No? ahora, esto es sin vacunas por decir algo si tienes vacunas lo más probable es que no te llegues a contagiar es del porcentaje que se habla de eficacia de la vacuna depende de la vacuna cuánto tiempo atrás te vacunaste, etcétera, de diferentes factores, de tu edad también, de tu sistema inmune pero bueno lo que quiero llegar, suponte que te infectaste, entonces, es con estas 10.000 copias de virus, entonces, bueno, lo que pasa es que este virus se va a multiplicar y hace millones y millones de copias de, de, de, de que se está multiplicando en este cuerpo, y dentro de esas copias que está haciendo, hay una lectura, que esto es biología. ADN y el RNA, donde de repente hay, qué sé yo, en un millón de copias que todas salen idénticas, en una de esas, pum, le falló la lectura, leyó mal, pero hizo una copia por lo mismo diferente, en un cachitito, muy chiquito, y bueno, no quiero no, darme una cátedra sobre esto, pero bueno, al fin y al cabo, así es como empieza una variante ¿no? o una mutación, entonces, estas dos son muy parecidas a la original todavía, ¿okay? Entonces, Omicron es muy parecido a Delta, la única diferencia aparentemente es de que es mucho más contagioso, pero es menos mortal. Es, eso, ese cambio es lo que produjo eso, ¿okay? La problemática real va a estar cuando, bueno, para terminarlo. Y entonces, bueno, eso puede pasar en un ser humano con esos millones de copias que está haciendo. Puede ser que no pase absolutamente nada, pero ahora si multiplicas ese factor de millones de copias que se hacen en un cuerpo, con todos los cuerpos que están infectados en el mundo, la probabilidad de que haya una variante, pues es mucho mayor. De hecho, es lo que pasa con la gripe y por lo mismo es muy difícil estar actualizando con la influenza, por ejemplo, que sí se hace, pero pues no se puede dar una vacuna universal para siempre, ¿no? porque hay estos cambios, y también es un coronavirus, el de la influenza pero va cambiando mucho más rápido de hecho que el coronavirus del SARS-CoV-2 con el que estamos lidiando ahorita entonces ahí tenemos esa suerte ese factor está a favor de la humanidad pero si no vacunamos a tiempo, a toda la humanidad se va a dar esto de que en vez de que se dé una variante haber una mutación a tal grado que sea una cepa nueva, o sea que ya la diferencia sea tan grande que las vacunas momentáneas que tenemos ya no vayan a servir. Entonces vamos a tener que empezar desde cero a hacer vacunas nuevas, que es como si fuera un virus totalmente diferente, y tener que hacer vacunas desde cero. Que Espero que no pase ese momento ¿no? o esa situación. Entonces sí, nos vamos a retrasar mucho más todavía. Entonces, bueno, esto es lo que quería explicar, este, por qué mucha gente luego dice qué todavía no avanzamos, porque esto se complica, porque qué es lo de la variante, qué es lo del cambio. Y no es para darle miedo a la gente, pero es para que sepa que hay una responsabilidad de cada individuo y que debemos de vacunarnos. Y yo la verdad, hoy en día médicamente y biológicamente entiendo esto, no entiendo a la gente que se rehúse a ser vacunada, lo respeto, pero no lo entiendo y es momento de que realmente nos unamos como humanidad y esto es a lo que quiero llegar realmente y como humanidad este, cambiamos para bien este mundo, yo creo que realmente esta pandemia se dio como esa oportunidad para unirnos como humanidad y no para separarnos. ¿okay? Después de más de 20 minutos, voy a empezar con la lectura. Pero sí me era importante explicar esto. No es para que la gente tenga miedo, no, no va a pasar a mayores. Pero sí es importante que sepas que vamos a tener que coexistir con esta situación más tiempo todavía. Al menos de que llegue alguien y dé con una fórmula que funcione para todos los tipos de coronavirus y sus variantes. Este, que bueno, sería maravilloso, ¿no? Entonces, este, pero sí está hasta ahorita, digamos, biológicamente o médicamente visto, todavía es relativamente sencillo el que sigan funcionando las dos vacunas ah, Hemos ganado tiempo en tener medicamentos. Merck ya tiene dos medicamentos. Pfizer tiene un medicamento contra el covid este, que son muy efectivos, tienen una efectivo, efect, oh, efectividad perdón, de más del 90%, ¿ok? Bueno, okay, por fin empezamos, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente, Optimism, optimismo, okay Mantén tu fe en alto, tu confianza, dice, I expect good things to happen and they do. Yo espero que pasen cosas buenas, positivas y lo hacen. ¿Okay? Bueno, acerco aquí la imagen que está mega chiquita que es la crucificación de Cristo. Entonces, bueno, veamos cómo se desenvuelve esto para el día lunes y martes, 27 y 28. Nos recuerdan que somos luz.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 Reconozco mi propia divinidad. No quiero comentar ya mucho, creo que está muy claro todo, pero bueno, vamos a seguir. Viernes, sábado y domingo, creación. Arcángel Jofiel, tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos que no se tiene que aunar mucho, pero quiero recordar nada más que somos co-creadores de nuestra propia realidad, entonces si no te gusta el mundo como está, puedes cambiarlo activamente a través de tus actitudes y a través de tus hechos, a través de tus pensamientos, entonces este regalo de la creación bueno es uno de los mayores regalos que nos ha dado Dios y podemos Influenciar la vida, la tierra, el planeta. ¿no? Entonces, hagámoslo positivamente, lleguemos a crear cosas bellas. Y como empezaba a decir al principio del video, este es importante que sepamos respetar la naturaleza. Y eh, este escucharla por fin, ¿no? Y pues no somos dueños del planeta y a veces actuamos como si lo fuéramos. Cuando empezó este rollo ecológico en Alemania, en específico en los años 80, o sea que ya lleva rato, más de 40 años, al principio, como que yo decía, ay, cómo dan lata estos, ¿no? Y como, como friegan, se dice que en México, como, como están todo el tiempo molestando con el mismo mensaje: con hay que tener cuidado con el gasto del agua y. El, Sería bueno tener energía solar, que pues no había en ese entonces. Formas eh, ecológicas de generar energía. Este, veganos también existían en ese entonces, pero vegetarianos, por ejemplo, sí existían. ¿no? Y hasta cierto grado hasta acá cayeron un poquito mal, porque quedar así como que los apóstoles del fin del mundo. Este, pero bueno, tenían mucha visión y mucha razón eh, desde entonces ya en, este, advertir ¿no? de que tenemos que actuar y bueno, ya es, creo que de hecho no sé si haya sido el primer partido verde mundial pero bueno, por lo menos creo que en Europa sí lo llegó a hacer y llegó a crear desde los años 80 cierta sí, conciencia hoy en día, bueno, ya nos queda claro todo a todo el mundo, a varios, lo cuán importante es cuidar nuestro planeta, nuestro, nuestro ecosistema, nuestra existencia, Él sabe respetar la vida en general. ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a crear nuestros mundos propios y bellos. ¿no? Yo aparte de crear mis obras de arte, pues también puedo crear de la gente que me es agradable, que quiero, con la que tengo algo en común. Y es lo que también he notado en este año, de que pues la gente que ya cumplió su cometido, pues ya se cerró ese ciclo y de repente pues ya no va a estar. Y puede ser que haya sido gente que conoces de mucho tiempo atrás, tal vez desde la infancia, y tú pensabas que iban a seguir acompañando, también lo pues no, no. Para eso he notado de que realmente el universo trae la gente adecuada nueva para la etapa en la que me encuentro. ahora Entonces, este, pues doy gracias por ello, pero pues me creo mi propio mundo bello, ¿no? Convivo con la gente con la que me agrada, con, ¿no? con la que me siento a gusto, no con la que se supone que tengo que estar, según la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de gozar la vida y de, de cuando sientes ese beneplácito de, de la vida misma y te agradeces este pues la vida y lo que nos rodea, ¿no? la naturaleza etcétera, y tu propio mundo que te, te llegaste a creer y agradeces todo esto, pues vives en plenitud y vives feliz y vives muy bien ¿no? entonces sí es posible creer. Ahí en el trayecto a demás personas pero pues así está intencionado por el universo no, no luches contra eso porque llega gente nueva que te aporta más todavía o mejor que las personas anteriores ok bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplan años sea a finales o a principios de año la carta dice niños y bueno, nuevamente, nos reiteran como en la semana anterior, que seamos como los niños, que vivamos despreocupadamente, ¿no? Lo que nos dice la carta al principio, optimismo. Entonces, bueno, esta semana es ahora sí como relájate, ¿no? Y lo que decía al principio, que se te resbale, no te lo tomes en serio, ¿okay? Todo está bien y todo va a estar bien. Entonces, vive tu vida, disfrútala este de hecho no soy muy partidario, pero pues así como que mira, si quieres descansar de la meditación de todo este rollo espiritual pues descansa esta semana ¿no? como un compromiso de fe ya ni veas que tocaba para el lunes y para el miércoles nos están diciendo eres luz reencuéntrate a ti misma o a ti mismo y crea no, sé positivo, sé positivo ok, entonces bueno muy buen final y comienzo de año y bueno como saben también normalmente doy gracias por todas las experiencias del año que está terminando por el 2021 y agradezco por todas las que vengan en el 2022 este a veces la gente se pone a comparar y no, este año fue súper fatal o eh, fue mejor que el anterior Este, yo normalmente ya ni tiendo a, a compararlos porque se me hace muy individual la experiencia de cada año y la tomo de una manera muy positiva y pues estoy consciente que yo me escojo antes de nacer mis experiencias y lo que estoy viviendo pues es algo que tal vez en el momento mismo no entienda o me duela o me entristezca pero entendiendo de que yo me escojo mis experiencias es algo que el universo me está brindando para tener mi crecimiento espiritual. ¿Ok? Bueno, te mando muchas bendiciones. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Como saben, los hago con mucho amor. Por favor, si alguien sabe cómo etiquetar en YouTube, déjenoslo saber en los comentarios de una manera sencilla. Este, y bueno, eh, sabes que sin tu apoyo yo no podría. Pues estar aquí, es una comunicación de dos lados, y bueno, que bueno que eh, eres parte de Adamas más bienestar holístico, espero que este año no haya sido demasiado duro, no haya habido demasiadas pérdidas, y si es el caso, entonces bueno, lo siento mucho por un lado, pero por otro recuerda, somos seres individuales, que vinimos esta vida, experimentar la vida y que nunca estamos solos si nos permitimos involucrar a los ángeles en nuestra vida. ¿Okay? Y este si ha sido muy buen año, pues qué bueno, felicidades. Yo de hecho, bueno, puedo comentar que vendí. gastado económicamente, entonces bueno, es bueno saber que llegó algo de dinero para finales y principios de año. Te mando muchas bendiciones, mucho amor a donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. namaste